Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Walter y en este video te quiero hablar de programación estructurada. Hola, ¿cómo están? En este video les quiero hablar de programación. Eh, específicamente de programación estructurada. Que la programación estructurada vendría a ser... Un tipo de programación donde hay comandos que se ejecutan por turnos, digamos, uno después de otro. Porque en programación tenemos la programación estructurada, la programación orientada a objetos y la programación lógica que se utiliza más en la inteligencia artificial. En mi canal tengo otro video que es de programación orientada a objetos. Que el video que hice es de MyCode que está basado en Scratch. ...esos lenguajes son más de programación orientada a objetos. ¿Cuál es la diferencia? En la programación estructurada... ...como les decía, hay comandos que se ejecutan en forma secuencial... ...en forma lineal, uno después de otro. Por decirlo de alguna manera, por turnos. O sea, se ejecuta una, un comando o una función... ...y hasta que no termina de ejecutarse esa función... ...no se ejecuta la siguiente. Entonces, en manera ordenada, secuencial... Por eso se dice que es una programación lineal. Se van ejecutando una a una las funciones o los comandos. En cambio, en la programación orientada a objetos... ...podemos tener distintos hilos de ejecución en paralelo. Entonces hay varios objetos... ...que cada uno, que cada uno tiene sus funciones o su programación... ...y se ejecutan en paralelo. Por eso van a ver en ese otro tutorial que es de MyCode, basado en Scratch, donde hay varios objetos que interactúan entre sí. Y cada uno tiene su comportamiento. Y uno, un objeto no espera a que el otro objeto termine de ejecutarse. Se ejecutan en paralelo. Sin embargo, en la programación estructurada, eso no sucede, sino que hay una sola línea de ejecución por donde pasa el flujo de programa. Bueno, parece... O sea, para el que no está familiarizado con la programación, parecen cosas difíciles, hay mucho vocabulario técnico, pero no se asusten que lo importante es entender el concepto y entender la lógica de cómo funciona. Y eso es muy fácil de, es muy fácil de entender y es muy fácil de aprender. Y aparte es muy divertido. En este programa que vamos a utilizar, que es Lightbot CodeAur, se trata de un robot al que hay que programar para que haga un recorrido. El robot tiene una misión que es encender luces en el camino. Las luces se marcan con unos, unas baldosas que son de color azul. Cuando hay una baldosa de color azul significa que ahí hay una luz. Entonces el robot tiene que ejecutar el comando de encender una luz. Entonces hay que indicarle al robot cuántos pasos tiene que avanzar, cuándo tiene que doblar y hacia dónde cuándo tiene que encender la luz, etcétera. El programa es gratuito, los primeros tres niveles, y después tiene una versión de pago que no la usé, no la probé, pero los primeros tres niveles se trabaja muy bien y es aconsejable para introducirse a la programación. Así que los invito a ver el tutorial. Bueno, primero vamos a instalar el programa. Vamos a buscarlo en la App Store. Como buscamos programas... Eh, de programación y vamos a encontrar likesbot CODAUDAU eh, lo instalamos, tarda tarda muy poco, no es muy pesado, no ocupa mucho espacio. Arriba a la derecha vamos a encontrar para cambiar el idioma. Elegimos el idioma español y va a ser más fácil. Más fácil porque tiene algunas instrucciones. Tenemos eh, nivel 1 y después tenemos 2 y 3. Vamos al 1. Acá nos dice, bueno, bienvenido. Necesito tu ayuda para iluminar todos los cuadros azules. El comando caminar me dice que camina hacia adelante. El comando iluminar me dice que ilumine un cuadro. Bueno, entonces vamos a ver que el robot tiene un camino por recorrer para encender la luz. Este es el comando caminar y este es el comando de encender la luz. Tenemos que tocar el comando y vamos a ver que aparece acá arriba, que es donde se está armando la secuencia. Como necesita caminar dos pasos, volvemos a tocar el botón avanzar, porque cada comando hace avanzar un solo cuadro. Después está el comando para encender la luz y acá arriba el comando ejecutar y ahí vimos cómo llegó al resultado ahora esto es para avanzar al siguiente nivel pero vamos a retroceder y este botón de la izquierda lo que hace es cambiar la velocidad entonces al ejecutarlo lo hace muy rápido esto nos va a servir más adelante cuando ...querramos recorrer un camino muy largo. Volvemos a, a la velocidad normal... ...y este otro botón es para reiniciar todo el nivel. También aparecen todos los consejos... Eh, ...del inicio. Entonces, otra cosa que les puedo comentar... ...es que estos comandos... ...los podemos poner en distinto orden... ...y no siempre va a llegar el resultado. Por ejemplo, con esta combinación... ...vamos a ver que... Avanza un paso, después quiere encender la luz y después avanza otro paso. Entonces no va a funcionar. Cuando eso sucede, reiniciamos, volvemos a reintentar y cambiamos el orden. En este caso, este, este comando de avanzar lo tocamos, desaparece. Tocamos acá los comandos que están en, en la línea de ejecución y van desapareciendo. Y entonces los reemplazamos por los comandos correctos. Cuando tenemos la secuencia correcta, lo podemos ejecutar. Ahora sí pasamos al siguiente nivel. Nos dice que acá hay nuevos comandos. El comando de la izquierda es para girar a la izquierda en contra de las agujas del reloj. Y hacia la derecha es en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, estos son los dos comandos de a la izquierda y a la derecha. Vemos que lo vamos a tener que utilizar donde están las esquinas. Que sería Esto es para girar en contra de las agujas del reloj, que lo vamos a utilizar en esta esquina. Y también cuando llegue a esta esquina. Antes de eso vamos a ver que va a ser necesario que avance dos pasos. Después, que gire a, a la izquierda, que avance dos pasos, que vuelva a girar a la izquierda y que vuelva a avanzar dos pasos. Entonces, colocamos dos flechas de avance, un comando de girar a la izquierda, dos flechas de avance nuevamente, otro comando de girar a la izquierda, dos flechas de avance y el comando para encender la luz. Vamos a ver si funciona esto que está acá es la secuencia de ejecución que vendría a ser nuestro código fuente ejecutamos y ahí vemos cómo llega el resultado vamos a reintentar para hacer algunas modificaciones por ejemplo sacamos eh, el comando de encender la luz y supongamos que nos faltó un comando de avance o sea le pusimos uno solo cuando le tendríamos que haber puesto dos entonces va a querer encender la luz cuando está en este cuadrado de esa forma vemos que no llegó al resultado entonces no podemos pasar de nivel cuando pasa eso agrego el paso que faltaba y vamos a ver que quiere encender la luz y después ...hace el avance, que tampoco llega al resultado. Entonces tampoco podemos pasar de nivel. Por lo tanto, hay que hacerlo en la secuencia correcta. ¿Cómo puedo cambiar de lugar? Lo puedo sostener y arrastrar... ...a la ubicación intermedia... ...entre el último paso de avance y la luz. Cuando está ahí lo suelto... ...y de esa forma inserté un comando que faltaba en el medio entonces lo ejecuto y llega al resultado ahora agrega otro comando más que es un comando de salto que sirve tanto como para saltar hacia arriba como para saltar hacia abajo vamos a ver cómo funciona, acá tengo que hacer un salto Después girar a la derecha hacer otro salto. Girar a la derecha y hacer otro salto. El salto ya hace un avance también. O sea, no salta en el lugar, sino que salta y avanza. Vamos a ver. Pongo tres saltos. Y no voy a llegar al resultado porque me faltan eh, los pasos de giro a la derecha. Entonces los borro. Hago el salto. Eh, giro a la derecha. Después salto de nuevo, vuelvo a girar a la derecha, salto de nuevo y ahí llegué al casillero donde tengo que encender la luz. Entonces pongo el comando de encender la luz, reinicio todo y llegué al resultado correcto. Para hacer este recorrido hay tres formas. Para hacer este ejercicio hay tres, tres recorridos que se pueden hacer. En principio tres, se pueden hacer más recorridos. Eh, por ejemplo, yo ahora les voy a mostrar uno, uno posible, que empieza girando en el sentido contrario de las agujas del reloj. Después, saltando una, dos, tres, cuatro veces. Y después de eso tendría que girar a la derecha Avanzar Y al avanzar tiene que avanzar uno o dos pasos Dos pasos Y después encender la luz Este es uno de los recorridos Vamos a ver otro de los recorridos Que yo lo que voy a hacer ahora es yo se lo muestro y ustedes me tienen que indicar, este va a ser un ejercicio, para que lo hagan solos. Me tienen que indicar cuáles son los pasos que puse para hacer este recorrido. ¿Correcto? Y me van a indicar también cuáles son los pasos que hago ahora para hacer otro recorrido que, ir, que es ir por la fila del medio. Entonces me van a decir cuáles son los pasos correctos para que haga este recorrido yendo por la fila del medio. Esos son los dos ejercicios que van a hacer. Bueno, acá me dice que tengo que iluminar todos los cuadros azules. ¿Por qué? Porque puso más de un cuadro donde hay que iluminar. Entonces... Vamos a empezar, primero lo que tiene que hacer es saltar. Después de saltar, tiene que avanzar. Después, tenemos que ver que tiene que girar. Vamos a usar este, a ver qué me dicen ustedes. El de girar hacia la derecha. Después, que avance y que prenda la luz. Fíjense que trató de girar hacia su derecha. Entonces, el error lo tengo acá, en este comando. ¿Qué tengo que hacer? Reemplazarlo por el comando eh, que es este, el comando de girar a la izquierda. Bueno, ¿cómo puedo hacer? Lo toco y lo reemplazo cuando está iluminado el comando que está mal, lo suelto y de esta forma llegué al primer objetivo que es la primera luz. No puedo pasar de nivel porque tengo que encender todas las luces. Entonces tengo que hacer un salto Volver a girar Avanzar Tengo que Acá tengo que usar uno de estos dos Ustedes me van a decir cuál Después tengo que avanzar con este Obviamente Dos pasos Para encender la luz Entonces salto Giro, ustedes me van a decir hacia dónde giro, dos pasos enciendo la luz. Y ustedes van a ver que acá tampoco puedo pasar de nivel porque me faltó encender una de las tres luces, que es esta de acá. ¿Qué pasa? Eh, no voy a poder hacerlo desde acá porque estoy en este cuadro y necesito girar, avanzar y saltar. O sea, necesito tres comandos. Y acá tengo dos espacios. O sea que tengo una limitación de cantidad de pasos para dar en la secuencia. Entonces, fíjense, si yo giro y avanzo, no puedo saltar ni encender la luz. Entonces, lo que tengo que hacer es, para resolverlo, encender la luz al principio de todo. Agrego el comando de encender la luz. Y este comando lo, eh, necesito que esté al inicio. Es decir que voy a arrastrarlo para colocarlo al principio de todo. Esto es para no tener que hacer toda la programación de nuevo. Reinicio, lo ejecuto y llegué al resultado. Bueno, ahora para hacer... Este ejercicio se los voy a dejar para que lo resuelvan ustedes. O sea, yo les voy a mostrar cómo avanza el robot y cómo se resuelve el ejercicio con donde se utiliza salto, giro, tanto giro hacia la izquierda como el giro hacia la derecha y encender las luces. Ahí está el ejercicio resuelto. Pero ustedes me tienen que decir en cuántos pasos se logra y cuál es la secuencia correcta para lograrlo. Si quieren, lo que podemos hacer es, les doy algunos indicios. ¿No? Acá sería el primer paso. Fíjense que utilicé uno de estos dos. Ahora tengo que usar uno de estos dos y avanzar. Yo no les voy a decir cuál y ustedes tienen que razonar para elegir los comandos correctos para llegar al resultado. Bueno, en este ejercicio tenemos que encender cuatro luces y también tenemos que usar el comando para saltar. Primero vamos a avanzar. Después vamos a usar uno de estos dos comandos. Para girar. Vamos a usar el de girar hacia la izquierda. Saltar. Y encender la luz. Vamos a hacer hasta ahí. Acá tenemos la primera luz encendida. Ahora ustedes me tienen que decir cómo continúo. Tengo que... ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer algunos comandos. No se los voy a mostrar. Lo voy a resolver. Y ustedes me van a decir... ...cuáles cuáles son todos los comandos que utilicé... ...para llegar al resultado. Bueno, en este ejercicio vamos a hacer lo mismo. Eh, voy a dejar que lo resuelvan ustedes. Voy a mostrarle algunas cosas nada más. Por ejemplo, les puedo mostrar que... Cuando hago un salto no necesito avanzar. ¿Qué pasa si yo pongo un salto y después pongo avanzar? Vamos a ponerle el comando de avanzar. Y al ejecutar van a ver que quiere caminar pero no avanza. Con el salto solo alcanza. ¿Sí? Vamos a saltar. Varias veces. Voy a hacer toda la secuencia correcta. Para resolver el ejercicio. Fíjense cómo lo resuelve. Ahí está listo para pasar de nivel. Pero lo que voy a hacer es reiniciar. Y para que lo veamos nuevamente. Les puedo contar que. Eh, en una primera parte. Tuve que usar saltos. Encender la luz. Y girar. Hasta ahí. Hice dos saltos, tres saltos y encendí la luz. Después de eso tengo que girar ya sea hacia la izquierda o hacia la derecha y avanzar. Ustedes me van a decir en esta posición hacia dónde giro antes de avanzar. Una vez que tengo eso, encendí la segunda luz. Y ahora tengo que pegar media vuelta. ¿Cómo hago para pegar media vuelta? Puedo utilizar dos veces este comando o dos veces este comando. De esa forma voy a poder dar media vuelta y después avanzar y saltar. El resultado final es este. Pero quiero que lo hagan eh, solos. En forma completa Y con esto terminamos el primer nivel de procedimientos Y vamos a continuar la próxima clase con el nivel 2 de procedimientos Bueno, eso fue el, el primer tutorial sobre programación secuencial Donde pudimos ver algunos ejercicios que son, como vieron, muy fáciles, muy simples eh, Pero a pesar de todo, a veces este, nos deja pensando un poco la lógica del programa los invito a que sigan ejercitando este tipo de programación y continúen avanzando con la misma aplicación en el nivel 2 y 3. Igualmente voy a hacer videos para guiarlos en la resolución de los ejercicios de los niveles 2 y 3. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, si, quieren, si conocen otra aplicación que también podemos usar, propónganla, escríbanla, comenten, compartan. Y, y bueno, espero que se hayan divertido y que aprendan a programar. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.